¿Te gustaría saber cómo maximizar tu ganancia de masa muscular y darle esa, ese aspecto de densidad a la espalda? ¿Cómo sacar el máximo partido a tu densidad de la espalda? Pues quédate porque nada, te voy a proponer una selección de ejercicio muy óptima y muy enfocada a ello para que consigas sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento. Nos vemos ahora. Muy buenas, bueno, soy Sergio Molina y te voy a proponer eh, lo que vas a ver a continuación básicamente es una proposición en base a lo que considero que es la mejor selección de ejercicio enfocada a buscar esa densidad de espalda. Tenemos que entender que cuando buscamos y cuando queremos darle ese aspecto de densidad, principalmente va a ir enfocado a la musculatura retractora escapular y la musculatura de la espalda alta. Todo eso que es trapecio medio, deltoides posterior y toda esa musculatura que está más en la parte superior. El dorsal ancho te va a dar un aspecto también ligeramente mayor de amplitud, que también te va a dar de densidad. Pero te, la proposición que te voy a hacer es que esto, esta selección de ejercicio va a ir más enfocada a darle densidad a la espalda alta, lo cual no significa que no metas ejercicios como, ya vas a ver, como jalones al pecho o dominadas, etc. Pero lo que te voy a comentar, como digo, va más enfocado a la densidad, a fortalecer la musculatura y a desarrollar la musculatura de la espalda alta. Vale, Antes de nada vamos a ver eh, el top 1, vale bajo mi punto de vista que es, como digo, fundamental y es el rack pull. Cuando pensamos en el Rack Pull, es una variante de peso muerto, que es parcial, y lo que hacemos, es, lo vais a ver ahora, es coger el, la barra desde los racks y hacer ese gesto, justamente, que está en la parte superior de un peso muerto. Lo que ocurre aquí, es que estamos dándole y estamos enfatizando a toda esa musculatura retractora escapular, siempre que te centres en mantener la retracción escapular y mantener, la, al final, la barra pegada a ti en ese gesto, y también, al final, de bloquear arriba. Entonces, vamos a verlo ahora mismo, pero un ejercicio en el que se puede mover, además, muchos kilos, y puede sacarle mucho rendimiento, como digo, a sobre todo fortalecer la musculatura esa de la espalda alta y de forma tanto isométrica como concéntrica. Y también incluso el dorsal se lleva estímulo haciendo esa pequeña extensión de, de hombro al llevarte pegado a la barra. Vamos a verlo ahora. importante que en este tipo de ejercicio intente usar straps tanto en ese como en todos los que te voy a comentar que el factor limitante no sea el agarre no sea que no puedas levantar más porque te falle el agarre porque la musculatura de antebrazo obviamente no es tan fuerte como la musculatura al final retractor escapular, torsal ancho y etcétera. entonces intenta usar siempre que puedas straps después te voy a proponer otro ejercicio que bueno, que el problema es que no en, no en todos los gimnasios está y es el remo en punta el remo en punta es una pasada porque tiene un montón de ventajas Que no tiene otro ejercicio Para empezar Lo que tendríamos que hacer en este ejercicio De hecho vais a ver un vídeo mío Que lo estaréis viendo ahora en pantalla Lo que tenemos que aprovechar es Primero Que si queremos darle énf énfasis A toda esa densidad de la espalda Y a lo mejor la musculatura de la espalda alta Tenemos que coger un agarre en prono ¿Vale? un agarre prono, ligeramente más ancho y enfatizarnos en hacer esa retracción escapular al final del movimiento como digo, lo estaréis viendo el vídeo, lo habréis visto y si os fijáis bien, justamente es lo que yo hago hago esa retracción escapular y después esa protracción escapular y esa retracción escapular es decir, la separo y después la junto de esta forma estamos enfatizando en la musculatura del trapecio además con este agarre lo que estamos haciendo es no llevamos el codo pegado a nosotros que ahí principalmente estaría actuando el dorsal ancho porque también es aductor de hombro de esta forma lo que estamos haciendo es enfatizando en una abducción, en una, perdón, en una abducción horizontal, ¿vale? Es decir, el plano que estamos utilizando es diferente. Se parece más a un plano en el que, por ejemplo, utilizaríamos para hacer unos pájaros. Porque estamos haciendo una extensión de hombro, pero sobre todo una abducción horizontal. El trapecio medio está alineado, o sea, la alineación de este ejercicio para todas las fibras del trapecio medio, del toides posterior y retractora escapular es espectacular. También nos da estabilidad porque al apoyar el pecho en ese remo en punta, en esa máquina, lo que nos proporciona es más estabilidad que si hiciésemos el clásico remo en punta donde no tuviésemos que apoyarlo. De hecho, esto es una ventaja y a la vez una desventaja, porque en el otro también desarrollamos los erectores espinales. Pero como digo, lo que queremos desarrollar principalmente es la musculatura retractora escapular, la musculatura de la espalda alta. También en el ejercicio que habéis visto, en el rack pull, estamos estimulando ya de por sí un montón los erectores espinales y toda esa parte de la espalda baja también. Pero como digo, en este remo en punta, una de las ventajas que nos ofrece es esa estabilidad. También ajusta el perfil de resistencia, es decir, el punto donde más nos cuesta es el punto donde más capaces somos de aplicar fuerza por la alineación, que también es otra ventaja, con las fibras del trapecio medio, como he comentado. Y además también es un ejercicio que es muy fácil, muy fácil aumentar esa sobrecarga progresiva, es decir, aumentar kilos semana tras semana, siempre con una técnica correcta, y también, como digo, eh, es un ejercicio que es muy fácil también sentir toda esa musculatura de la espalda alta. Por tanto, para mí este ejercicio que te he propuesto es top. Eh, estaría en el top 2, pero es un ejercicio increíble y que si lo tienes en el gimnasio no dudes en hacerlo. Otro ejercicio que te propongo es que si no tienes ese remo en punta puedes buscar otra alternativa, que sería justamente el remo en máquina pero con agarre prono este ejercicio también nos da esa estabilidad que no nos da el otro y además también podemos incidir muy fácilmente en la parte de la espalda alta en lo, en lo que nos va a dar la densidad pero para ello tenemos que hacer un agarre prono vale un agarre prono ligeramente ancho y como vais a ver te tienes que centrar en protraer las escápulas es decir separarlas llevar lo más adelante que puedas y traccionar hacia atrás vale Importante que en este ejercicio, como digo, protraiga totalmente, separe la escápula y al final te quedes aquí. Como digo, también tienes que intentar no llevar el codo pegado al cuerpo. No, sino separarlo. Para eso están otro tipo de remos como justamente sería el remo que estimula más el dorsal, que sería un remo ¿no? con agarre neutro, donde el codo se llevase mucho más pegado. ¿vale? Pero en este tipo de ejercicios queremos enfatizar en la abducción horizontal. ¿vale? Y por último, si no tienes este tampoco, eh, intenta hacerlo también aunque sea... Con una polea, ¿vale? Puedes coger el típico agarre de polea, es decir, el remo gironda, pero con un agarre neutro y puedes también enfatizar en esa zona, aunque no tiene la estabilidad. No tienes este apoyo que al final te ayuda un montón a que te dé estabilidad y por lo tanto que puedas sentir y puedas centrarte mejor en el movimiento y por lo tanto tienes que estabilizar más tú con tu otra musculatura, que también está bien. Pero como digo, si queremos, queremos ir fino y queremos que el principal factor limitante sea el músculo que queremos trabajar, todo lo que es trapecio medio, el toy posterior, etcétera, tenemos que intentar que ese sea el músculo principal que se encargue de esa acción. Y por último tenemos uno que es mucho más analítico y monarticular que se centra mucho más en ese deltoide posterior, ¿vale? Que es el pájaro eh, al final en máquina. O puedes hacerlo con mancuerna, pero me gusta más la máquina porque te ayuda a focalizar mucho más. Vamos a verlo cómo se hace. Es muy sencillo, simplemente cogiéndolo aquí, ¿vale? Y centrarte en juntar las escápulas al final lo más rápido que puedas y que se junten bien. Mucha gente se queda a medio camino, se queda aquí, y justamente aquí es donde principalmente al juntar esas cápulas cuando está estimulando toda esa musculatura. Para concluir, has visto que el primer ejercicio ha sido principalmente un ejercicio que se trabaja más de forma isométrica en toda esa retracción escapular y mantener al final la barra pegada a ti que también estimula el estímulo del dorsal al fin y al cabo y se, prácticamente toda la espalda o sea, todo el erector espinal y toda la espalda y se lleva un estímulo muy global después hemos hilado un poco más fino en un ejercicio que te da más estabilidad como el remo en punta o el remo en máquina con agarre prono como digo y enfatizando en esa abducción horizontal y por último un ejercicio más analítico que al final lo que busca es justamente plenamente esa abducción horizontal, ¿vale? Justa y exclusivamente para que se estimule toda esa parte del deltoides posterior. Vale, como ves son tres ejercicios que son diferentes, puedes organizarlo en tu rutina como quieras, todos los remos también se estimula el deltoides posterior, pero como digo, los remos con agarre neutro y enfatizando en la abducción horizontal principalmente van a hacer más énfasis en la ansiedad de espalda por tema de que trabaja más trapecio medio, deltoides posterior y retrastores escapulares. Espero que te haya gustado el vídeo. Coméntame abajo si haces este ejercicio o no. Y nos vemos en el próximo.